La tierra un ángel de dios, extiende sus grandes alas blancas y va volando por todos los lugares que el niño había amado y recoge un montón de flores que la lleva a dios, pues en el cielo crecen aún más bellas que en la tierra. Dios aprieta las flores contra su corazón y a su flor preferida le da un beso y entonces al pie Bueno, todo esto lo contaba un ángel de Dios mientras se llevaba al cielo un niño muerto. Y el niño lo escuchaba como en sueño. Y pasaron por los lugares de la casa donde había jugado el niño. Y atravesaron jardines con flores preciosas. ¿Cuáles nos llevaremos para plantar en el cielo? Preguntó el ángel. Y allí se alzaba una un alma una mano perversa había quebrado que el tronco y todas las ramas llenas de grandes capullos a medio de abril colgaban mustias. ¡Pobre árbol! dijo el niño. ¡Cógelo para que pueda florecer allá arriba del al lado de ella! Y el ángel lo cogió, pero primero le dio un beso al niño. Y el niño entreabrió los ojos y recogieron algunas flores de adoro, pero cogieron también la desaparecida caléndula y los pensamientos silvestres. «Ya tenemos flores», dijo el niño. Y el ángel asintió con la cabeza, pero todavía no estaban ascendiendo hacia Dios. Era de noche, todo estaba tranquilo y siguieron en la gran ciudad volando sobre una de las calles más estrechas, donde había grandes montones de paja y ceniza y desperdicios. Había, había sido un había de montaña. Había pedazos de plato, de gotes, de yeso, trapos y copas viejas. Todo lo que no estaba ya en buen estado. Y en medio de toda aquella basura el ángel señaló los trozos de una maceta y un montón de tierra que se había salido de él. Y que seguía unida gracias a las raíces de una gran flor del campo. Machita. Que no servía para nada. Y por eso la habían tirado a la calle. Nos la llevaremos, dijo el ángel. Te contaré mientras volamos. Echaron a volar. Y el ángel le contó. Allá abajo, en ese callejón, en el sótano, vivía un muchacho, pobre y enfermo. Desde muy pequeño había estado siempre postrado en cama. Cuando se encontraba mejor, podía, ayudándose de mulitas, dar unos pasos por el cuartito. Y nada más, algunos días de verano... Unos rayos conseguían entrar media hora hasta la entrada por dentro de sus finos dedos que se ponía delante de la cara. Hoy ha salido, decía. Solo conocía el bosque con sus preciosos verdes primaverales porque el hijo del vecino le traía los la cabeza y soñaba que estaba bajo las hayas con el sol brillando y los pájaros cantando. Un día de primavera el muchacho de los vecinos te trajo también unas flores del campo. y entre ellas por casualidad había una con raíces, así que la plantaron en una maceta y la pusieron en la ventana al lado de la cama. La flor había sido plantada con buena amante. echó nuevos brotes y flor todos los años. Se convirtió en la planta favorita del muchachito enfermo, su padre tesoro. En, en este mundo la robaba y la cuidaba y se preocupaba de que le dieran todos los rayos de sol, hasta el último que se conseguía deslizar por la ventana la flor crecía en sus sueños, porque florecía para él, exhalaba su aroma por él y le arreglaba la vista. Hacia ella se volvió amor. cuando nuestro Señor lo llamó. Hace ya un año que está al lado de Dios. Un año ha permanecido la flor olvidada en la ventana y se ha marchitado. Y por eso deben de haberla tirado de la... De la, de la ventana a la calle al hacer la mudanza. Y esa flor, esa flor pobre y machita, la que hemos puesto en nuestro ramillete, pues esa flor ha proporcionado más alegría que la magnífica flor del jardín del rey. ¿Y cómo sabes todo eso? preguntó el niño al que conocía el ángel hacia el cielo. Lo no sé, dijo el ángel. Pues ese niño pobre y enfermo que andaba con muletas era yo. Conozco mi flor y el niño abrió muchos los ojos. Y miró el alegre y hermoso rostro, reinaban la alegría y, y la felicidad y Dios apretó al niño muerto contra su corazón y entonces le nacieron alas iguales a las de otro y voló de su mano. Y Dios apretó las flores contra su corazón, y a la pobre flor, marchita del campo, la besó. Y así tuvo voz y cantó junto a los ángeles que volaban en torno a Dios. Algunos muy cerca, otros más alejados, en grandes círculos, pero todos igual de felices, aunque en cada círculo estaba más lejos de Dios que él planteó, y todos cantaban, grandes y pequeños, el buen niño bendito y la pobre flor de campo que se había marchitado, que había sido arrojada a la basura entre los desperdicios de la mudanza de aquella calle, estrecha y oscura. Fin, espero que os haya gustado.